saludos cordiales prilines de todo el mundo os está hablando en directo desde un pueblo de madrid españa eh, soy luis emitimos hoy por segunda vez en directo hemos estado antes con el abogado don alberto de enrique arnau y en esta ocasión estamos con pilar que es esa chica tan guapa que veis ahí que pilar se encuentra en méxico y va a venir como voluntaria con una visa de voluntariado a españa y le vamos a hacer una consultoría para ayudarla y también a todos vosotros que veis el vídeo aquí os damos nuestra opinión personal la mía la de pilar en este caso y os recuerdo que siempre emitimos en directo mientras se va conectando la, la gente al chat en directo si estás viendo este vídeo luego suscríbete porque siempre emitimos en directo con campanita y así en los próximos live en los próximos vivos puedes preguntar y acordaos de decírselo a gente que creáis que también podemos ayudar bueno, prislines, eh, bueno, ya sabéis que en Instagram hacemos también la consultoría todos los días, ¿vale? Aunque la de hoy ya la hemos pasado para mañana. Saludos a todos los que os estáis conectando en el chat. Lo mejor yo creo que Pilar se presente un poquito, que nos cuente pues quién es para que la conozcáis todos un poco y empezamos la consultoría. Pilar, pues preséntate a todos los prislines. Es una de vosotros, por cierto. Gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos, nos estén escuchando, Prislines. Bueno, mi nombre es Pilar Gasca, yo soy mexicana, actualmente resido en México, y voy a viajar a España para el mes de marzo a hacer un voluntariado. Eh, eh, Luis nos va a ayudar a resolver algunas dudas que todavía pues, hay, todavía volando, y, este, y yo los invito a que, se suscriban y que vean todos estos videos que la verdad son de muchísima utilidad. A mí en mi caso particular me pasó que yo buscando, buscando información para poder estar de alguna manera legal en España, pues encontré estos videos y la verdad me han ayudado muchísimo, de unos meses para acá. Y ahorita estoy checando voluntariados desde México para poder este inscribirme o que me acepten y hacer todo la documentación que se tiene que hacer y bueno luis aquí nos va a apoyar con la información pilar, pues yo te hago una consultoría encantado como a todos los PRIXLINERS que están en skype pilar también me tenía uh -huh. en skype verdad hasta que te ha avisado voy avisando sí, según sí, sí. voy teniendo en los huecos hoy hacemos dos vídeos pues para irlo agilizando vale que hemos estado con, con don alberto de enrique Arnao, el abogado ahora con pilar y a todos los que estáis en skype descuidar que yo os voy a ir avisando como he hecho con pilar Pilar, pues si quieres, claro. dime las dudas que tienes y las vamos resolviendo. Yo las he apuntado por aquí porque me las has dicho por Skype antes, pero ya para que todos los Trislines las conozcan también, ¿vale? ok muy bien, este Luis. Bueno, eh, primera pregunta es eh, eh, referente al voluntariado. Cuando tú vas y te solicitas, bueno, que ya estás inscrito en un voluntariado, que ya te aceptaron, y que llevas tu documentación y vas a, a la extranjería a solicitar la visa de voluntariado, ¿esto tiene algún costo? Sí, sí que tiene, tiene un costo, que te lo digo ya, al solicitarlo es un costo de 60 euros, a día de hoy, a día de la fecha de este vídeo. El que vea el vídeo en el futuro igual ha cambiado, ¿vale? Pero es una tasa que hay que abonar de 60 euros al solicitar la visa del voluntariado, que es muy parecida al de por estudios, son 60 euros. Y, y te los piden al, al pedirlo, al solicitarlo, ¿vale? que lamentablemente si lo denegaran no los devolverían. Ok claro. eh, vale. ah, Bueno, ahí surgió. Hoy, fíjate que ahí surge otra pregunta, ¿no? Pilar. Eh, cuánto tiempo eh, cuando tú solicitas el voluntariado, ¿cuán, ¿en cuánto tiempo te dan respuesta? Pues, pues buena pregunta. Mira, eh, te lo digo ahora porque lo tenía aquí puesto. Uh -huh. eh, tiene que ser, no sé si es un mes o tres meses máximo espera que te lo digo ahora mismo eh, La tasa efectivamente son 60 euros vale que se deberán abonar en el momento de solicitarlo. ¿Sí? Te piden la solicitud de, de, de bueno te hacen además la tarjeta de extranjero que te puedes abrir cuenta corriente bancaria en españa y todo mm -hmm. Ese es el nie, ¿verdad? El nie, tie, efectivamente, ah, porque nie, tie. o sea es el tie ya. Te dan hasta un tie, porque ah, el, el nie es el número. Pero ahora uh -huh, ya estamos viendo extranjera. que los bancos para abrirte una cuenta corriente no les vale con que les lleves el número, no les vale con el nie, quieren el tie y qué es el tie. Vale. Pues es lo mismo, es el mismo número, pero puesto en, un, en una tarjetita de plástico. Documento, Documento okay. como, un, como una tarjeta Visa, para que os hagáis una de crédito. Nie quiere vale. decir número de identificación extranjero y tie tarjeta identificación de extranjero, que es el número puesto en una tarjeta. Entonces para abrir la cuenta bancaria te piden ya el tie. Por cierto, ayer os había prometido un vídeo de cómo traer el dinero a España o llevárselo o cómo abrir las cuentas bancarias. No pudimos hacerlo, vale, porque el invitado estaba un poco mal de la voz lo vamos a hacer la próxima semana pido disculpas al que se hizo ilusiones pero bueno hoy por eso os hacemos dos vale pelines para compensar escucha el plazo para la para la resolución eh, eh, eh, eh. A ver, deberá ser, eh. Plazo máximo para es un mes en un mes lo que te había dicho uh -huh. Tienen que decirte que sí o que no en un mes y cuando te lo dicen Tienes dos meses para ir a recogerlo para no perderlo Ok esto tiene que ser dentro de los 90 días que tenemos como legales digamos claro ¿no? No por puedes... eso tienes que pedirlo no dentro de los 90 días sino dentro de los 60 okay. para Digamos que, lo que me yo que quede tengo... un mes que es donde ellos te tienen que responder me explico bien okay. pilar si sí, sí, sí. digamos que yo llego a. llegas, el... y hombre, no es necesario que lo hagas el primer día o el segundo, <risa> pero no lo dejes para el día 60. Claro, claro pero mientras más pides, pronto... te tiene que quedar por lo menos 30 días de los 90 que tenías. Ok, entonces hacer las cuentas para, sí, para que te cuadre todo. Claro, que además me, te has preinscrito ya en un voluntariado, me has dicho, ¿no? Me has mandado email, por cierto, he visto sí. el email, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Estamos preleccionados, entonces pre te, vas, te vas a las Islas Canarias, me has dicho, ¿verdad? Así es, a las Islas Canarias. Y mi... Muy bonita, por cierto. Pues sí, y además ahí no vas a pasar frío. Así es, porque también aquí estamos con frío. Sí, ¿eh? en México también. Está bien, en esta zona sí, sí. aquí siempre hace, hace mucho frío. ¿Tenías otra pregunta? Eh, dímela tú si quieres. Yo las tengo aquí apuntadas, pero para que los PRILINES las oigan de tu voz. A ver, déjame recordar. recorrer. Sí, bueno, te la digo yo si se puede renovar. La gran pregunta sí, que ah, sí, todos. Renovar, si la visa de voluntariado se puede renovar. Ok, exacto. Bueno, no sé si lo ha dicho el letrado antes, creo que lo ha dicho, ¿no? En una pregunta del chat, pero bueno. ¿Sí? Os lo digo ya, PRILINES sí se puede renovar. La visa del voluntariado, ¿Sí? Al igual que la de estudios. Y podéis ir renovando para pasar los tres años. Y cuando ya lleváis los tres años, el que quiera, ¿eh? yo no digo que lo hagáis o que no, el que lleve los tres años podría pedir luego el arraigo social. Uh -huh. okay. ¿Cómo se renueva? Se dice eh, una prórroga. vale Pró Y hay que pedirla, ojo al plazo, aunque todo lo tenéis en la ley. ¿eh? Y si queréis los links, os los pongo luego debajo del vídeo, los links oficiales, okay. pero os lo digo así rápido. La prórroga la tienes que pedir, Pilar, 60 días antes de que te venza por ejemplo te vienes con la visa de voluntario de spa un año pues 60 días antes de que venza tienes que pedir la prórroga o 90 ¿Eh? días después de que te haya vencido Pero mm, pero ya. hay que pedirlo mejor 60 días antes porque si la, luego puedes te dan como una gracia no pues puede aunque se te haya vencido dentro de 90 días puedes pedir la prórroga pero ahí te pondrían a lo mejor una pequeña multa porque claro has okay. estado sí, 90 por... días sin visa, por así decirlo. Sí, sí, me sí, explico sí. más o menos. Entonces, ¿Me explico? Sí. Lo ideal pedirlo sí, 60 me... días antes de que te venza. Uh -huh. Si se te olvida, okay. te pasa algo, yo qué sé. Tienes hasta 90 días de gracia, como dice la ley, sin prejuicio de alguna pequeña sancioncilla. O sea claro. que el Estado y, español y esta es prueba... bueno, es bueno. Pero bueno, te da una reprimenda, un tirón de orejas. Ahí mejor pedirlo 60 días antes, dos meses antes, pero te daría hasta tres meses claro. después, por si acaso. 90 días. ¿Y esta, esta prórroga, Luis, ¿tiene, tiene costo también? Pues yo creo que sí. Yo creo que, okay. me temo que sí, pero bueno, tú puedes estar mientras trabajando en cualquier otra cosa, Pilar. A ver, de costo sería como mucho otros 60 euros, lo van variando cada año. ¿eh? Mira, ni te lo miro en el momento, pero vamos, te lo digo, sí, porque todo tiene costo. No, claro, claro, cálculale claro. otros 60 eurillos, pero sabes que con la visa de voluntariado tú puedes estar eh, estás, eh, con un voluntariado, pero puedes estar trabajando a media jornada. Eh, no le horas. estoy diciendo nada a los prilines que están en el chat, ahora lo vemos, ¿vale? Hacemos la consultoría rápida y vemos un poco las preguntas del chat, compilar. Que tú puedes trabajar 20 horas, pues, efectivamente, y ahí puedes estar ganando dinerito, para entre otras cosas, para pedir la Pero vamos, calcula que la prórroga sean otros 60 euros, si quieres te lo miro en un momento a ver si lo tengo por aquí se llama mira eh, eh, se llama prórroga de autorización de estancia por estudios prácticas no laborales uh -huh. o servicios de voluntariado la ley lo pone todo en el mismo en el mismo paquete todo esto que estamos diciendo Prisines, okay. os sirve también para el que venga con la visa de estudios que yo creo como hemos avanzado eh? como sabemos ya todos verdad que traemos a los abogados sí. y hombre vienen bien siempre pero vamos a muy nivel ¿No? Claro, claro, claro. Mira, eh, sí, para. dime, dime, Pilar, yo mientras estoy sí, viviendo el precio. No, digo, para, para ir preparados y no, no encontrarnos con sorpresas y qué va a pasar y casi, casi no quieres salir a la calle porque crees que te van a deportar. Yo he visto y casos no. de gente que estaba en España que se creían que tenían que estar tres años encerrados en una casa, en un trabajo, a lo mejor de interna, y no salir. Muy poquito. Y por supuesto no cambiar de trabajo en esos tres años, porque te podían deportar. Mira, yo cuando veía esas cosas dije, mira, vamos a hacer los vídeos. Sí, sí, sí. Eso sí te diría que pudiera pasar en Estados Unidos. Por, ahí porque ya no me meto. Ahí es... Claro, ahí no me meto. Sí, no. Pero sí, sí es, no, es muy complicado. Entonces, Pero bueno. No tiene aquí, nada no, que ver pilar no tiene... Estados Unidos con España, de verdad. Y claro, tú como estás en México, no. lo sabes, conoces no. bien Estados Unidos, allí, sí. aquí no es un delito, sí. no me canso de decirlo. Aquí estar en, sin papeles claro. es una situación de irregularidad de unos papeles. No es un delito. No es un delito. Y cuando os dicen que han deportado claro. es porque alguien ha cometido un delito, porque ha robado o es sea, un delito. Claro tema me tenía dime más preguntas venga si te acuerdas que yo las tengo apuntadas pero si, quiso, si no <ríe> sí, te las digo yo son, tu, son tus preguntas pilar claro claro sí pero de, de estas preguntas están surgiendo otras no claro. y bueno no para no ser este video tan, tan largo este bueno ya me contestaste que sí se puede renovar el sí, voluntariado no tengo, la, no tengo la, el precio aquí de la tasa dice eh, es que no pone el precio Tasas de prórroga, ya. se deben, lo, todas pone que se devengan en el momento de la admisión. Pero no, no viene. Okay. No será más de 60 euros. ¿Vale? A día de hoy. Okay. Pero no lo pone, estoy en el link oficial. Luego os pongo el link, los, los links oficiales, os los pongo ahora debajo del vídeo, ¿vale? Prilines. Que escucha, me preguntabas que luego si se podía pedir el arraigo social. Ah, Entonces, sí. residencia de, de con su permiso de residencia y trabajo pasados tres años pues la respuesta es afirmativa pilar para ti para ah, todos sí. los Sí. tú puedes estar aquí con un voluntariado de un año lo renuevas para otro año con otro voluntariado y lo vuelves a renovar y cuando han ah. pasado tres años como llevas eh, Tres años en españa pues puedes pedir el, el arraigo Re social, que in, social Que implica la, el permiso de residencia y trabajo Cuando te dan el arraigo social sí. Eso lleva el permiso para poder residir y trabajar en España Eso y... Claro, dime. lo que tú... Dime, no, dime. No, dime, dime, Lo que tú comentabas de, de que el voluntariado y lo de, este, de estudios Estaba al 50%, pues, pero esto es para solicitar Exacto. la nacionalidad verdad es que ahí hay una confusión para sí, sí, si tú estás como voluntario con estudios te cuenta igual para el arraigo social lo mismo Hombre, okay, piensa una cosa dale. si se lo están dando a uno a una persona que está eh, sin papeles por así decirlo que ha venido como turista y se ha quedado pues no se lo van a dar a uno que está haciendo un voluntario a uno que está con estudios cuenta igual para eso para lo que cuenta claro, la mitad para la es para lo que acaba de decir para la ciudadanía para la nacionalidad Ahí sí contaría pues la mitad, pero nosotros... de ninguna cosa. No te afectaría, por ejemplo, si tú te vienes con un voluntariado, tú o cualquier PRISLINES, Bueno, tú eres una Prisliners, no Pilar, una valiente. Los Prisliners son los valientes que salí de la zona de confort. Escucha, te vienes para acá, te haces tu voluntariado de un año, lo renuevas otro año y otro año, tres años. O uno avisa de estudio, me da igual. Y ya te pides tu arraigo social. Y ya ¿Sí? estás trabajando. Luego, dos años después, puedes pedir la nacionalidad. La ciudadanía. Me he explicado sí, bien. Está, es, Porque yo sé que sí, hay mucha sí, confusión sí, con eso. Sí, sí, o sea. Te ha contado igual. contado igual. La ventaja que claro. has tenido que uno de uno que no tenía papeles es que esos tres primeros años. Tú has estado haciendo el voluntariado y has podido estar trabajando 20 horas a la semana. Legalmente. Así es. Exacto. Y, y, y, me, me Entonces, diga. Sí, sí, Luis, a ver, ¿me escuchas? Sí, sí, yo te digo muy bien, Pilar, sí. Okay. sí. Eh, volviendo, retomando ese tema, que yo creo que sí a veces nos queda mucha confusión a, uh -huh. a todos nosotros, de tú estás haciendo tu voluntariado, tu estudio, pasan los tres años, ya renovaste esto, estás trabajando, solicitas el arraigo, entonces con ese contrato que tú ya tienes, porque tienes un permiso de trabajo, te dan la la cómo se llama la ciudad no, ciudadanía sí, no, o sea, este, la, nación, no eh, la residencia la sí. residencia exacto es que hay que distinguir okay. lo que es sí. uh -huh. el permiso de residencia y trabajo ok uh -huh. hay que distinguirlo de la ciudadanía yo Así. yo tengo la ciudadanía yo soy español soy ciudadano español claro. tengo nacionalidad española ciudadanía española es lo mismo Exacto. Tú, Entonces tienes en el... la residencia, en los tres primeros años, luego tienes el permiso de residencia y trabajo, pero sigues siendo mexicana. Exacto. Sí, mexicana. Sí. Cuando Ajá. lleve... Ya sería después... Después de eh... dos años más, si tú quieres, eso Ajá. es el que quiera, puedes pedir la nacionalidad española. Y ya, ya como yo... Ojo, tú por ser de Latinoamérica solo te piden dos años después. Dos años. Siempre después. pongo el ejemplo, sí. pobres chinos o pobres japoneses, a ellos les pedirían diez años. Diez años. A vosotros sí, solo dos, porque venimos del okay. mismo tronco común yo creo, porque yo hablo con Pilar y parece que estoy hablando con una amiga de aquí de toda la vida. No, hombre, pues hombre, gracias. <risa> Pero que escucha, yo todavía bueno. no sé si me he explicado bien. A ver, tú acláramelo todo lo que sea. Recordamos bueno. a los clientes que Pilar está en México, ¿vale? Y yo estoy aquí en Madrid. Uh -huh. Claro. Tú dime si lo hay sí, o sea, o sea, bueno, ¿Alguna yo... duda queda? Que yo sé que esto de verdad tenéis mucho lío porque no sé qué pasó con lo del 50%. Ah, bueno, claro, ah. Y no sé. A lo mejor ahí hay alguna dudilla, pero... aunque bueno a mí a mí ya me quedó claro o sea porque si tenía esa duda yo decía a ver cómo, cómo dice luis que, que estamos al 50 no entendí esa parte dije bueno entonces el arraigo social lo tengo que pedir después de seis años No, no Ese era no, mi no, duda. No, no, no. porque eso sería injusto porque entonces en una persona que está sin ningún tipo de <risa> claro. papel indocumentado se lo están claro. dando a los tres tú encima que estás con uh -huh. tu permiso de voluntariado pues lo mínimo lo mismo sería lo mismo a los tres pues mira a mí ya me quedó claro no sé esperemos que a los demás prislines Mira, también les ha que quedado se claro. El 50%. Así si tú después de, de los tres años eh, quieres pedir la nacionalidad. Mira, te cuento, has estado tres años, ¿no? Con el voluntariado. Sí. Ahí sí. a lo mejor de esos tres años te has sacado para la nacionalidad año y medio. Pero estamos uh -huh. forzando un poco ahí la ley, ¿eh? Ya me estás plantando sí. la duda hasta sí. a mí. Fíjate lo que te digo. <risa> ya. Me, me explico dónde vamos. Es que eso del 50% sí. no sé por dónde ha salido. <risa> no. <risa> Oye, revísate los vídeos. Me voy a mirar los vídeos míos. <risa> Prilines, tenés razón. <risa> es una muy buena idea. <risa> Porque, mira, yo te voy a decir algo. Yo Dime. tengo, soy consciente de decir, bueno, si sí, yo por alguna sí. razón no conseguía estar legal por voluntariado por alguna otra circunstancia dije bueno me espero tres años que es el para solicitar el arraigo solicito mi arraigo eh, ya puedo trabajar legalmente y estar como ciudadana y a los dos años pido la nacionalidad entonces yo tenía eso claro pero cuando tú comentas que, que si haces esto estás al 50% pues como que hubo uh, ahí una hay un algo algo sí exacto pero esperemos que aclararlo ya ahorita y sí, pues que la gente ya esté tranquila esté tranquila exactamente y luego me preguntabas <risa> el tema de los antecedentes penales verdad que si caducaban ah, sí, sí, sí. ¿Cuál, cuál era la duda para que todos los prilines lo vean nah. okay yo te bueno la duda es este si yo voy a hacer mi voluntariado sí. voy a estudiar lo que sea solicitan dentro de esa documentación los antecedentes no penales de, del país apostillados y eh, digamos que en el mío tienen una vigencia de 30 días. Entonces era preguntar, ¿me van a servir después o, o cómo va a serlo? Claro, efectivamente, porque caducan, pero no pasa nada, porque te piden los antecedentes penales cuando vienes para acá, para pedir el voluntariado, y ah. luego a lo mejor caducarían con el tiempo, claro, pero no pasa nada, porque tú ese tiempo estás en España y entonces ya tus antecedentes ah. penales se producirían. En caso de producirse, que no se producirán, porque aquí en España, entonces claro, el Estado claro. ya sabrá que tú no tienes antecedentes penales. El Estado uh -huh. español. O si los quisieras y, volver bueno. a pedir para renovar el voluntariado, eh, eh, los pides de aquí de España, porque has estado en España ese tiempo. Okay. Ya. Bueno ya ya sería después investigar Sí, este, son a cada vez flecos, si le los... exactamente. Pero lo importante, claro, yo os trato de dar la información a grosso modo. Yo sé que luego uh -huh. es tiene claro. una, yo no digo aquí que también tenéis que tener tres fotos y, y que os piden, ¿no? Tres fotografías y, y eso lo pongo ahora en el link de la ley, ¿vale? En el enlace. Yeah. ¿Vale, Pilar? Uh -huh. Que nada. Si sí, tienes, sí. estas son las dudas que me habías dicho por Skype. Si tienes alguna Así duda es. más que se te ocurra ahora sobre la marcha, tú dímela y, y, y, oh. y, y también pues respondemos un poquito a los que están aquí en el chat ahora mismo. Pilate. Pues mira, de momento no. Este no sé si de las preguntas que te envié, pues ya ya terminamos. Vale. Y sí, no mira, pues por ejemplo, no, nos dice momento. Ana Bolena que está interesada en viajar a España. Como turista, uh -huh. pero tiene pensado es empadronarse o la opción de repoblar, ¿qué posibilidad hay? Es que una empadronarse, sí o sí, debéis de empadronaros todos. Y me da igual que vengáis uh -huh. como turistas, como voluntarios, como pilar, o como empadronarse es, es simplemente decirle al Estado donde vives. Ya está. Claro. Uh -huh. y, y lo de repoblar es ir a vivir a un pueblo despoblado. Tú, en Canarias puedes, bueno, Canarias es más chiquitín. ¿A qué parte de Canarias tienes pensado? ¿Tienes pensado alguna? Pilar? A la, sí, a, a Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas, vale. Pues, por cierto, muy bonita zona, ¿eh? E insisto, allí no vas a pasar nada de frío. No, de hecho ya conozco. Ya, ah, ya conoces, te gustó, ¿no? Entonces, amiga. Sí, amiga, sí, amiga. sí. Es, es, eso tuvo que ver mucho con tomar esta decisión y, y ir para allá. Y quizá después, no sé, después de, de hacer los documentos y todo pues podría irme a la península y repoblar un pueblo mira lo que nos está diciendo ahora mismo pilar eh, nos dice John alexander herrera galeano urgente hola Luis, tengo la cita para el 13 de marzo y los 90 días me vence el 14 de febrero qué puedo hacer uh -huh. si me detiene la policía eh, John no te va a detener la policía pero vamos si te preguntarán pues lo dice mire es que tengo la cita y no me la han dado hasta uh -huh. hasta el 13 de marzo Claro. No te van a decir nada, yo no te preocupes, vale. Que además eso es fallo de ellos, porque te la tendrían que dar antes, pero como están saturados, no te preocupes por eso. Claro. Eh, de verdad que no es Estados Unidos, ¿qué pasa pilar? Que en Estados Unidos es es terrible, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí ¿no? dicen que si sí, ¿no? te encuentran ilegal, ilegal, pues vas a la cárcel. Aquí no, aquí salvo que sí, claro, insisto, o sea, salvo delincuencia, ¿eh? Claro aquí nos dice dora elena que lleva 15 meses aquí en situación irregular pues mira eh, dora ver los vídeos pero ya antes tenías que haberlos visto como ha hecho pilar dora elena duque zuluaga ha caído en la trampa del turista se ¿Sí? ha venido a españa claro se ha venido a españa se le han pasado los 90 días y ya luego no puede pedir un voluntariado o una visa de estudios ¿Sí? por eso os digo que se lo digáis a gente que podáis conocer que os puede ayudar porque mira Pilar, ahora claro. qué bien lo va a hacer. Ella sabe que viene y que tiene 60 días de reloj para encontrar un voluntariado, matricularse en él, uh -huh. ir a inmigración y solicitar que quiere quedarse haciendo ese voluntario claro. Que te quede todavía 30 días. Si ya se tuvieran pasado los 90 días, pues has caído en la trampa del turista, que bueno, tampoco se le va a morir nadie. A pasar los tres años. Bueno, y hay otras. Mírate el vídeo de la trampa de turista, que hay hay, hay, hay maneras para salir, ¿eh? <ríe> pero bueno. Claro. Siempre hay formas. Siempre hay formas, pero... exacto. Lo importante es querer. Exactamente. Claro. Pues nada, Pilar, yo a tu disposición si quieres añadir algo más. Y si no, finalizamos el vídeo. Que tampoco pasa nada para que no sean claro. tan largos todos. Pero yo encantado, vamos. Sí, que, claro. Que lo merecéis, que habéis pues... estado ahí y, y aquí estamos. No, pues gracias Luis. Tengas, este. Si quieres y... Pues mira, dudas ten siempre tengo, ah, realmente. Sí. Pero como dices tú, son flecos de que van saliendo cosas y que se van, este, Hombre, no se van arreglando bien. con, con la marcha, claro, ¿no? Y un consejo que os doy ahora rápido. Os, como os pongo cada, estos vídeos de estos temas, os pongo ahora. Os voy a poner los dos enlaces que hay, tanto de la visa del voluntariado como de renovar la visa del voluntariado. Os pongo los enlaces okay. oficiales. No a una fake news o un rollo, no. Enlaces al gobierno español. Yo siempre que os pongo un enlace es oficial, como el que os puse del NIE. Me acuerdo que pensabais que no se podía sacar el NIE, os puse los enlaces del NIE, lo visteis, y ya todo el mundo con su NIE. Yo ahora os voy a poner, okay. según acabe el vídeo, los del voluntariado oficiales. Y cómo renovar el voluntariado oficial. Del gobierno de España. Ahí os, ahí os pone todo. La ley, que si hay que traer tres fotos, que si hay que traer no sé qué ahí lo podéis leer todos vosotros para, para las dudas totas que si hay que traer y yo os digo 500 euros son a lo mejor 540 euros para que lo sepáis exacto pero como bien decía pilar no hay que dárselos a nadie claro nada más mostrar ya, ya, ya sea está. en mi caso pues mira os viene mi hermana me va. pilar os viene uh -huh. también para el que quiere que venga el chaval que a lo mejor tiene 17 años porque pues uh -huh. que la uh -huh. autorización del papá de la mamá los plazos que me preguntabas, que te los he dicho a grosso modo, vamos, que os lo pongo todo en los enlaces. Vamos, yo os hago un pequeño resumen para que lo comprendamos todos y ya luego, ya el que quiere detallar, ¿vale? Uh -huh. Y Pilar, hombre, yo también lo que te digo, que cualquier duda que te surja, como a todos los que os he ido haciendo las consultorías, tú me la pones en Skype, que yo te la voy resolviendo encantado. ¿Vale? Claro, y también hay mañana una... dentro de un mes me quieres poner una duda, Luis, que no sé esto, yo te lo respondo por escrito en Skype o hacemos otra consultoría. Si es necesario. Ah, muchas gracias. ¿vale? Gracias. Y, pues nada, y bueno, te sí. digo, dudas siempre van saliendo, ¿no? De todo, de, de, de, de la mi, misma vida que va uno llevando, pero ya lo importante va saliendo, ¿no? Y sobre todo hacerlo conscientemente, ¿no? Y con esa responsabilidad. Claro, es muy importante lo que decimos de la inmigración responsable, la inteligencia colectiva, que no es cogerse un avión y venirse, es mejor planificarlo un poco, que a veces se tarda un poquito más, pero luego es mejor. ¿Eh? Claro. Es, es, claro. Es, es, es, es como... Pues de, de mi parte sería todo Luis, agradecerte, agradecer a, aquí a los prislines que están siempre pendientes de, de tus videos y de la información y pues seguir, seguir y esa iniciativa que, que lanzaste de de llevar ah, sí. a Line, se otro me ha nivel olvidado, Se mal. me ha olvidado decirlo, gracias Pilar, lo voy a decir La, el llevar a PRIXLINE al segundo nivel, que se os ocurrió a vosotros también, ¿eh? como el nombre de PRIXLINES se os ocurrió a vosotros. Yo siempre decía en los primeros vídeos, amigos, amigos. Y uno de vosotros dijo, ¿por qué no nos llamas PRISLINES? Dijo, el nombre de pues, PRILINES. Pues el otro día leyendo los chats de Telegram, algunos de vosotros decías llevarlo al segundo. Es muy buena idea, por ejemplo, ¿cuándo vas a venir a Las Palmas? ¿Qué fechas tienes? O todavía no, no tienes las fechas hasta Pilar. Sí, el 14 de marzo. Pues mira, algún prilines que a partir del 14 de marzo esté en Las Palmas, pues que se lo diga a Pilar y que quede contigo y tomáis un café. Que a ver, que no tiene al mojo claro. que ser el 14 de marzo porque has llegado con el avión, pero días después, alguien que esté por ahí por claro. Las Palmas pues que contacte claro. contigo y quedáis o sea si os hacéis amigos, tomáis un café y, y, y, y os ayudáis claro. mutuamente oye que luego dentro de un tiempo un seis meses un año viene otro prisionero a las palmas tú lo ves Pilar lo ves pues quedas tú y así lo vais, vais haciendo claro. como una rueda sin ningún tipo sí, de compromiso sí, ni nada comunidad. y cómo lo hacéis pues Telegram tú tienes tú estás en los claro. grupos de Telegram Pilar Sí, Tú, sí, cuando se sí, acerque el 14 de marzo cuando llegues aquí ya el 15 o el 16 de marzo ponlo soy pilar estoy aquí en las palmas acabo de llegar algún prilines puede aconsejarme Ay, quedar conmigo aquí que esté en las palmas seguro que te sale más de uno quedáis o sea si es amigos es muy buena idea se os ha ocurrido a vosotros claro. muy buena idea y hacerlo ya los, los prilines que, que estéis ya en españa decirlo ponerlo en, en telegram y otros prilines que lo veáis responder Claro sí para que se vaya haciendo una comunidad, una comunidad y te ayudamos mutuamente a... yo es lo único que os pido oye nada más y además sin ningún tipo de ánimo de lucro ni nada y a eso es te arropa, no porque tú que vienes sola pilar a las palmas sí, Claro sí, pues fíjate sí. que te sale a... oye si vienes a madrid yo tomo por cierto los que vengáis para madrid ponérmelo ponérmelo que venga claro. yo yo tomo un café con los que vengáis para madrid Claro, a Las Palmas no me voy a ir a tomar claro. el café. Ahí necesitamos PRILINES <risa> que estén en Las Palmas, ¿Vale? lo vamos Vienes a, ver a tomar el sol. Pero yo predico con el ejemplo. Los PRILINES que lleguen a Madrid que lo pongan en Telegram, ¿vale? Claro, claro. Y claro. yo lo pongo y, sí, y, queda. y además por Telegram luego se puede hablar por privado, cada uno con su usuario y ya cada uno que te... quede. pues muchísimas gracias, Pilar, especialmente a ti por haber estado en la consultoría y a todos los prisiones que nos han visto. Y hablan del seguro médico. Eh, uh -huh. A ver, sí, ahora os pongo los links. Hay que traer el seguro médico, pero que no es caro. Es como la visa del estudiante, ¿vale? Seguro médico puede valer a lo mejor 20, 30 euros al mes. Ok. ¿Vale? Y puedes conseguirte uno anual, Te ¿no? Puedes... exacto. Se puede conseguir uno anual. Los eh, Suelen ser anuales y se puede pagar o de uh -huh. golpe o en plazos. Por sí. meses. Oye, también pide Piden este un examen médico de que no tenga sin, sí, que enfermedades, enfermedades infecciosas. Te lo digo, contar un seguro eh. médico eh, público, uh -huh. privado de enfermedad que cubra los riesgos normalmente asegurados a los ciudadanos españoles. Mira, os leo los requisitos. Venga rápido, aunque os voy a poner el enlace. Bueno, no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, carecer de antecedentes okay. penales, ¿vale? No tener prohibida la entrada en España. Tener los medios económicos suficientes, que hablábamos del IPREM, que eran unos... ¿Cuánto eran? ¿500 eurillos? 549. 540. exactamente. Si te traes familiares, te piden el 75 del IPREM y el 50 del IPREM. vale Para el primer familiar, uh -huh. todavía menos, serían el 75 de 500 euros, 75%, y para uh -huh. más el 50. Luego, el seguro público médico... Pone que cubra los riesgos normalmente asegurados a los ciudadanos españoles. No te pone que sea ningún seguro especial. Ese ¿Vale? okay. e -e -e se consigue allá, estando ya. Lo puedes conseguir aquí. Okay. Es que todo este visado de voluntariado te lo puedes sacar en el consulado de España, allí cercano donde tú vivas, o te lo puedes pedir mm -hmm. cuando llegues acá. Hola. Entonces, te lo piden cuando haces la solicitud. Mira, aquí tengo mi voluntariado que me han admitido, aquí tengo mi seguro médico y aquí tengo los 60 euros. Para que me lo hagan la, el trámite. Y las fotos, uh -huh. y aquí tengo las fotos. Todo eso lo puedes hacer en el consulado antes de venir o lo puedes hacer aquí en los 60 primeros días. Ojo. Y no lo dejéis para el día 60. No vaya a ser que vayáis, falte una foto. Sí, sí, sí. Ah, me me seguís, ¿no? Entonces lo puedes sí. hacer, yo te aconsejo ya que lo hagas aquí. Mira, sí, el primer día descansas y el segundo día ya te pones a buscar seguros médicos el más económico el, el, el, y ya está bueno pues pues perfecto pilar que muy encantado de haberte la hecho de verdad vale que gracias, gracias. muchas muchísimas gracias y a todos los Prilines. y bueno y ahora ya bueno mañana estaré en instagram vale Prilines, pero bueno seguimos con los comentarios sí. y pilar tú ponme también en skype o cualquier dudilla que vaya surgiendo vale Ok, claro que sí, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Chao, chao, frilines. Chao chao chao, chao. chao. chao. Bye. Chao. chao.